Buenas noches. Un gusto estar nuevamente en Costa Rica, ¿sí? donde la vida es pura y es pura vida. ¿sí? Tienen un aire tan lindo, ¿no? tan fresco, tan renovador, pero creo que como viven aquí no se dan mucho cuenta. Entonces, en la charla de hoy versa sobre recuperarte. O el arte de recuperarnos. Eh, están pasando diferentes situaciones en el mundo que nos están quitando la tranquilidad, <coughs> que están agobiando, hay pérdida de trabajo, hay pérdida de salud, <coughs> disculpen. Y todo esto que está sucediendo, Incluso pérdida de relaciones. A lo mejor es que alguien se marche porque fallece o se marcha porque ya no es posible vivir juntos. Entonces todas estas situaciones están demandando una energía distinta de nosotros. Y además muy rápidamente, no sé aquí pero en México, cuando sale un anuncio para eh, laboral, ponen que uno tiene que saber trabajar bajo presión. O sea, ya es un anticipo de, nos están enseñando el panorama, ¿verdad? A ver si vamos a poder ser tan fuertes y aguantar la presión. Pero esa presión es externa. Y lo que tenemos que evitar es que nos afecte. Porque esto se va agregando en nuestro ser interior. Y después esto se traduce en algo llamado estrés. ¿Han oído hablar de eso por acá? O los chicos ¿no? Como es pura vida, ¿no? ¿Saben del estrés? Si es pura vida, no entra el estrés. O es pura vida o entra el estrés. Entonces, recuperarte o el arte de recuperarnos tan inmediatamente, internamente, porque nos conocemos. Ese es el primer paso. Hay una palabra que es recobrar. Y recobrar es traer algo de regreso a nuestra vida. Llenar un vacío en nuestra vida. Recobro. Y entonces, si estoy recobrando algo, es porque yo lo tuve. ¿Sí? Si estoy recuperando algo, es porque yo lo tuve. Yo no puedo recobrar o recuperar un bolso si no lo tuve. O un celular, lo que quiera que se les pierda. Entonces, cuando yo empiezo por recobrarme, entonces va a ser fácil reconocerme. Y tengo que ir a, al recurso más grande y más a la mano que hay en mi vida: yo mismo. Ese recurso va a estar siempre a la mano y siempre ahí. Pero no sé cuántos de ustedes se ven y cuánto tiempo se ven para pensar en sus virtudes. Hoy cuánto tiempo se dieron para pensar en lo maravilloso que son? minutos. 45 minutos. Perfecto. Cuánto tiempo se dan para hacer ejercicio? Quién hace ejercicio? dos, tres, cuatro, giramientos, sí y cómo se siente el alma cuando hace ejercicio, es algo muy bonito porque se siente uno dueño del de traje que uno usa y siente cómo le está dando esa revitalización, esa oxigenación y entonces el alma también necesita reconocer su fuerza, ¿sí? así como aquí hay galleta, ¿sí? hay fuerza, necesitamos recuperar nuestra fuerza interior. Al reconocer, cuando hacemos este ejercicio de ir adentro, miren, no es tan fácil abrir nuestra puerta interior, porque Van a salir a saludarnos diferentes tipos de energías. Es como cuando por algo dejamos de hacer ejercicio por cierto tiempo y entonces al otro día ¡ay! duele todo. Pero el alma tiene todo el poder para reconocer su fortaleza si se da el tiempo y la valentía de reconocer su autenticidad. Díganme el valor, cada uno puede calcular, ¿ok? Díganme el valor de lo que han aprendido en su vida hasta ahorita. ¿Cuántos colores? ¿O me lo quieren decir en dólares? ¿Cuánto? Invaluable. ¿Cuánto? Invaluable. El recurso interior es invaluable, pero además de invaluable, es único, porque cada uno de ustedes resuelve la vida de una manera única. Reconocer la autenticidad es reconocer lo que me hace único, lo que yo estoy aportando a mi familia, al trabajo, a la comunidad, a Costa Rica y al mundo. Entonces, recuperar y reconocer... Es un acto de valentía, porque cuando abrimos la puerta del interior, va a salir de todo, bueno y malo. Y hay que ser valiente para permitir que lo que no me ha gustado, lo que no me gustó o no me sigue gustando, yo tenga la capacidad de reconocer mi parte en lo que sucedió. Reconocer es el primer paso para recuperarse. Y recuperarse, repito, es un arte porque es un regalo que uno se da a sí mismo. Nadie va a poder hacerlo por nosotros, por más que nos ame, incluyendo al alma suprema. Él es nuestro Padre Supremo y tiene todo el poder y el amor para con nosotros, pero esa tarea es tan individual como lo es la forma en que ustedes hacen las cosas. Entonces, cuando yo permito abrirme la puerta para el reconocimiento del ser que soy, Sí, va a venir algo que quizá no me agrade mucho, porque yo he permitido que suceda así, pero por otro lado también va a emerger una energía que sí he usado para bien, es una, un recurso que siempre ha estado ahí, y me refiero a las virtudes. Que ustedes tienen. ¿Alguien sabe aquí lo que es una decepción? Sí, por ahí. ¿Mm? De repente algo pasó. ¿Eh? ¿Sabe? Bueno, yo lo sé, pero cuando me he decepcionado, nadie ha podido quitarme la virtud de volver a confiar. He sido capaz de resguardar esa virtud, porque es mía, y nadie me la puede quitar. No le he dado a nadie el derecho de hacerlo. Y vuelvo a abrir la puerta, con cautela, con limitación y con autorrespeto, pero... Yo sé que ustedes tendrán virtudes que hasta la fecha han sabido resguardar. Y que nadie, por más que haya habido una decepción, una traición, un abuso, ha podido ser capaz de que ustedes dejen de sentirla, vibrarla y utilizarla. Utilizarla en sus relaciones. Es importante que recapitulen y reconozcan para recuperarse. Entonces, una vez que eh, yo me doy cuenta de este recurso interno tan único en mí, que nadie ha podido hacer que disminuya, estas virtudes que prevalecen, también tengo que aceptar que en otros momentos sí ha habido personas que lograron que algo en mí no funcionara como otras ocasiones. Hubo alguien que ya no pude usar alguna de... No estas virtudes, pero pudieron ser otras. Y lo importante de reconocer aquello que me he negado a usar en una forma positiva, me va a abrir nuevamente la puerta para darme la oportunidad de hacerlo nuevamente conmigo mismo. Miren, al final... Cuando el sendero de nuestra vida, por cualquier cosa, llegue a su límite, porque lo tiene, ¿no? Todos tenemos garantizada la muerte para este cuerpo desde que nacemos. Es la única garantía. Se va a dar. Y lo importante de esto es que en el momento en que tenga que ser, yo tengo que estar en paz conmigo mismo. Yo he visto dejar el cuerpo a dos personas que yo he apreciado mucho en la vida. Y llega un momento en que ya no pueden ni abrir sus ojitos porque la energía es muy bajita. Entonces, el hablar de alma con alma, con alguien, en ese momento yo le, les he dicho, ahora es tiempo de perdonarse a sí mismos. Ya cerraron círculos con todos los que tenían que cerrar de la manera que fuera, mental, físicamente. Pero ahora es tiempo de el ser hacia el ser, porque nos tenemos que ir con, con un buen sabor de boca. Con ese sentir que hice todo lo mejor para mí hacia mí durante mi vida. Y si ustedes se aseguran todos los días de reconocer su potencial, van a poder recobrar esa autoestima que a veces entra como en un vaivén, porque estamos en el barco de la vida. Y a veces hay tormentas, y a veces hay inundaciones, y a veces parece que el barco quiere hundirse. Pero no hay algo en el universo entero más poderoso que la fuerza del alma. No lo hay. ¿Y cuál es la prueba de ello? Que el ser humano ha sido capaz de inventar barcos, de llegar a la luna y científicamente romper límites. Ahora hay que ir hacia adentro y romper límites. Soy extremadamente limitado en poder. Soy extremadamente limitado hermoso y bello como la luz que soy no tiene que ver, el alma no se arruga imposible el alma originalmente tiene cinco cualidades la paz que es nuestra religión original y por eso en todo el mundo ustedes pueden llegar a hablar y compartir un mensaje de paz y cualquier persona los va a querer escuchar. Que es algo que nos hermana. El amor también. El amor es un, es un sentimiento. ¿Puedo ir a comprar unos postales de amor allá a Cartago? No, ¿verdad? No. El amor... Es algo que está acá dentro y que está generando algo hacia afuera. No es al revés. Y la pureza. La pureza es un derecho a nuestra inocencia constante. Y existe en nosotros. Porque somos capaces de volver a creer en algo y en alguien. Primero acá. Porque a veces algo falló porque yo lo permití. Porque fui permisiva, fui permisivo, se veía venir, pero yo lo permití. Entonces, cuando yo reconozco esa parte, entonces ahí viene la otra, la parte de la fuerza del alma. Lo que me permite reconocer que yo puedo transformar una energía que no me hace bien en una energía que va a sanar, que va a recuperarme cuando uno está muy cerca de una decepción como pudo haber un engaño, como pudo haber algo que es falso no nos gusta porque el alma es verdad es otra de nuestras cualidades entonces no nos gusta la mentira y cuando nosotros somos capaces de vernos en el espejo de lo que realmente somos, podemos reconocer estas cualidades. Siéntanlas. Y son las cualidades mater, son las cualidades originales que nos hacen felices. Esa es la quinta cualidad, la felicidad. Hemos venido a este mundo a ser felices. Si no lo soy, tengo que recuperar el camino para hacerlo. Y cada uno de ustedes sabrá por qué no lo es. Hay un gran enemigo, hoy por hoy, llamado Ego, también no sé si por acá lo conocen. El ego, la arrogancia, el sentirnos víctimas es un extremo. O el sentir que la otra persona es quien recae toda la culpa de todo lo que pasó. Porque el ego es la falsedad de una identidad que en algún momento nos sirvió para defendernos de algo. Nos sirvió para protegernos de algo, de alguien. Y esta falsa identidad se fue, aunque es falsa, y es una deformación del ser que realmente soy, y se fue conformando. Y me fue útil, me ha sido útil. Pero nos va a hacer sufrir. En algún momento la falsedad trae sufrimiento. Y cuando yo soy capaz de reconocer lo que sí soy, la belleza del alma que sí soy, al reconocer la virtud que hay en mí, que si en algún momento yo dejé de practicar hacia alguien dense el permiso primero mentalmente de volver a practicarla hacia esa alma al enviarle lo mejor de ustedes. Para nosotros la misericordia no es tener Sentimientos buenos solamente por alguien que lo merece y lo necesita. El reto está en sentir misericordia del cuore, del corazón, el amor desde el corazón, hacia alguien que no lo merece, pero lo necesita quizá nuestro juicio nos dirá que no lo merece por su comportamiento. Pero créanme que hoy por hoy la mayoría de los comportamientos que observamos son gritos silenciosos de una necesidad profunda de amor y respeto. ¿Cómo poder ayudar a alguien a recuperarse a sí mismo de algo o alguien que lo marcó porque algo o alguien quiso hacerlo con nosotros si no le dimos la oportunidad vamos a poder sobrepasar eso y ayudar a otro a que lo haga con los demás yo tengo que tener ¿ven? porque es un arte recuperarse porque tengo que ir más allá y más arriba de lo que es común porque si yo actúo tan comúnmente como actuaron conmigo ¿A dónde vamos a llegar? Cuéntame. Porque por eso alguien me cerró el paso, yo iba manejando. ¿Cómo manejan los chicos? Tranquila y serenamente. Dan el paso. Con un cuidado que. Eso. Respeto a las. Exactamente. Todo eso es lo que tenemos que enviar todos los días en el tráfico. A todos los que van manejando. La percepción está acá adentro. Entonces, tenemos que hacer cosas no comunes para recuperar al ser a una comunidad que está clamando un cambio entonces yo tengo que dejar de hacer si alguien me cerró el paso yo no tengo que alcanzarlo y en algún momento ahí te va ahí te va no pierdo energía gano ira y lo primero que se afecta cuando nosotros nos enojamos es un golpe al páncreas y luego al hígado. Y el pobre hígado ya no puede. ¿eh? En algún momento les va a llamar la atención, mejor evitemos. Recuperemos nuestra energía durante el día de otra forma. Bueno, ¿Por qué me cerraría el paso? Tiene presión en el trabajo quizá. Tiene mucha prisa porque tiene una cita y algo le pasó y tiene que llegar. O simplemente está descargando algo que trae adentro. Todo es respetable. No estamos diciendo que esté bien o mal. Estamos diciendo que es respetable esa energía de allá para acá. Ahora, ¿Cuál va a ser la energía con la que yo voy a responder? Es muy diferente responder a reaccionar. Si yo reacciono voy a querer hacer lo mismo, para que vea lo que se siente. Pero si yo respondo, le voy a mandar el mejor de mis pensamientos a esa alma, a ese ser que está gritando respeto y amor. Entonces, generen un pensamiento tan positivo que se convierte en una bendición. Y el primero que se va a agradecer, es el páncreas, el hígado, su corazón y su espíritu. Y continúen, y continúen. Y así en su vida. Porque lo común está acabando con las familias el grito ya se vio, se volvió algo común, y no es común, es falta de realeza. En una ocasión leí que dos personas se gritan, aunque están cerca, porque no se escuchan. Por eso tienen que gritarse. En cambio, cuando estamos en armonía con alguien... Seguro todos conocemos las dos situaciones, con una mirada entendieron, entendemos todo. Ni siquiera hay que hablar, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo merecemos vivir? Pues el primer perdón viene para acá adentro el reconocer que no todo lo he hecho bien es muy válido pero el reconocer que tengo una fuerza más grande dentro de mí que tiene todo el poder para transformarme va a hacer que yo recupere el tiempo hacia mí A veces eh, alguien por ahí también olvida que tiene citas, ahora hay post-its, hay reminders en el celular, hay alarmas y todo por aquello de que nuestra memoria es brillante. Entonces hay que recordarnos no solo las cosas que tenemos que hacer, hay que recordar qué hay detrás de las cosas que tenemos que hacer. Y el por qué lo estamos haciendo. Porque el día de hoy todavía no ha acabado. Y yo puedo mentalmente recuperar energía si es que la perdí al enojarme con alguien. Puedo transformar esa energía y cubrirla de entendimiento de comprensión de misericordia, de amor de qué me está enseñando esto en mi vida de otra forma hermanos queridos conocen algo llamado queja por acá también Sí. pues vamos a estarnos quejando de lo que está pasando. Pero qué proactivo soy para que deje de pasar. ¿Qué estoy haciendo yo? Algo podré hacer. A todos nos está doliendo lo que está pasando en la Amazonia. Y físicamente no podemos ir ahí. En Bahamas. No podemos llegar a esa gente y darle agua, y darle fruta, y darle cobijo, y hacerles sentir que importa. Pero mentalmente tenemos una energía ilimitada que podemos hacer llegar a cualquiera que lo necesite. Porque sabemos que segundo por segundo... Algún tipo de violencia está pasando en el mundo. Y si yo estoy generando en mi mente pensamientos negativos, de ira, de queja, de angustia, de preocupación, de reclamo, que también no sé si conozcan por acá, todo eso está, han de cuenta que ustedes están adivando un fuego que está encendido. Y nosotros tenemos que ser un viento que calme, el agua que refresque, una tierra que apague a través de nuestros pensamientos. A la madre tierra, a las almas que están viviendo algún tipo de desesperación, angustia o problema, cada vez más hay enfermedades mentales, emocionales y físicas. Y quizá no somos doctores, terapeutas, psicólogos, o estamos preparados para ciertas cosas, pero sí somos capaces de mentalmente enviar esa paz que yo soy, que en algún momento he experimentado en la totalidad a alguien que la necesita en este instante. Y eso es algo ilimitado. Mentalmente, vamos mentalmente a la sala de su casa. ¿Listo? Vamos mentalmente a un lugar en Costa Rica que les guste visitar. ¿Listo? ¿Cuánto costó? Si les digo vamos a Cartago, a ver en qué auto y tal y cuál los horarios y cuántos cabemos. Y... Pero si les digo vamos con la mente. Hacer un bien a cualquier alma en este momento a través de un pensamiento de paz es un segundo el que ocupan y no invirtieron nada físico en ello. Y la respuesta y el resultado no va a ser visible en términos tangibles y físicos porque es algo sutil lo que estamos haciendo, pero en su cuenta de benevolencia hacia sí mismos y hacia el mundo, eso cuenta mucho, entonces recobrar esta energía que somos para el uso de algo no común es lo que nosotros les estamos proponiendo. Todas las tareas, todos aquí tenemos que resolver nuestras vidas. Y cada vez cuesta más. Yo no sé aquí, pero se invierte más tiempo y, y lo que se obtiene es muy corto, muy breve. Porque la energía del mundo está bajando de pie entonces nosotros tenemos que contrarrestar esa energía con nuestro poder espiritual, con nuestro recurso espiritual. Puede que en algún momento abramos la llave del grifo y ya no haya agua. Puede. El recurso de lo que ustedes son siempre va a estar disponible. Siempre. Cuando ocurrió el tsunami en Japón, había personas de todos, de algunos países y de todas las clases sociales ahí. Había quien tenía todos los recursos en un banco con tarjetas totalmente inservibles. No puedes comer el dinero. No puedes tomarte una tarjeta de crédito. En ese momento, la gente se solidarizó, porque lo que queda es el recurso humano. La fuerza del alma para ayudarnos en lo que podamos ayudarnos. Si hay que tirar algo, si hay que traer algo, si hay que cargar algo. Se puede, porque la fuerza no está en lo externo, la seguridad no está en lo externo. La seguridad está acá adentro. La fuerza para recuperarme está acá adentro. Y lo que el alma suprema, el Padre Supremo quiere es que nosotros abramos esa puerta afrontemos lo que hay y la llenemos de luz. De la luz que ya está ahí que soy yo, el alma eterna, imperecedera, inmortal, con toda su plenitud y capacidad, y si yo aprendo a meditar, voy a tomar de él lo que yo necesito, para lo que yo estoy viviendo acá adentro. Miren, podemos ir con muchas personas para que nos escuchen, pero realmente ¿quién nos va a dar la respuesta que necesitamos? Yo mismo. Pero si yo, junto con mi fuerza, voy a la energía que siempre es estable, que siempre es poderosa, que está otorgando, Dios no nos pone un horario para relacionarnos con Él. Es, su amor es incondicional. No porque sea antico, nos va a querer más, ¿eh? Nos ama a todos no importa nuestro color, tamaño, figura, edad, Él quiere que estemos bien, como todo padre quiere que estemos bien. Pero nuestra parte nos corresponde a nosotros, cuidar de este planeta hermoso corresponde a nuestras manos. Entonces, recuperemos tiempo, Recuperemos energía al pensar diferente, al actuar diferente. Al dar la mano a aquel que necesita recuperarse a sí mismo y no sabe cómo. Porque yo ya lo hice conmigo. Yo me he dado la oportunidad de renacer muchas veces aun cuando el golpe fue fuerte, pero no es devastador. No si yo no lo permito, porque la dignidad es algo que nos pertenece siempre, que nadie nos puede arrebatar. Es mi derecho amarme hasta tal punto que nadie me hace daño. Comprendo, acepto, entiendo por qué pasó y entonces mi dignidad me permite ver las cosas de una percepción y perspectiva muy distintas. Si yo me siento víctima, no me doy la oportunidad de sentir mi dignidad tal y como es. Y no se pierde por completo tampoco. Pero no brilla como puede brillar. No da luz a otros como lo puede hacer. Entonces, hagamos algo totalmente fuera de lo común. Fuera de los patrones con los que yo mismo a veces me he limitado o me estoy limitando. No hay un límite a lo que la mente humana puede crear. Pero nosotros decidimos si es para bien o para mal. Entonces, si decidimos que es para bien... Podemos hacer que una familia se una, podemos eliminar barreras y puentes, podemos acercar corazones y podemos crear armonía interna y externamente. Y ahí sí, el señor ego va a tener que esperarse. Y va disminuyendo, ¿saben? Porque es tan innecesario que va perdiendo fuerza. Cuando yo tengo la valentía de emerger la autenticidad, al ego no le queda más que retirarse. Porque ya no necesita defender no es necesaria. Soy tan fuerte que puedo mostrarme como soy sin miedo a hacerlo. Y eso, hermanos, el vivir eso todos los días es el arte de recuperarse todos los días de todo lo que nos pasa. ¿Vale la pena claro que vale la pena entonces no solo es invitación yo estoy segura así como en Costa Rica hay muchas cosas hermosas diferentes y que invitan a, a cuidar de la madre tierra como lo hacen así tiene que ser sus actos para que inviten a otros a ser diferentes, a salir del, de lo común y a sentirse extra, por algo es la palabra, extraordinario. Y entonces revísense, ¿qué, qué hice hoy de diferente? ¿Y cómo me siento con eso? Y cuánta energía yo puedo expandir hacia mi alrededor para que a alguien lo invite también a hacer algo consigo mismo tan extraordinario que ya no se queje. Que hable de cómo pudo vencer algo. Cómo pudo obtener algo. Cómo fue más allá de la preocupación y se ocupó de sus virtudes y pudo sobrepasar un obstáculo. Hemos visto cómo gente con capacidades diferentes es capaz de estar en Juegos Olímpicos y no pasa nada si no tiene dos piernas. Llegó a la meta un colombiano ganó el pasado maratón de la Ciudad de México con sus dos brazos que parecían cuatro piernas bueno, extraordinario ¿ven? porque porque el alma no se rindió Entonces no nos podemos rendir si tenemos este traje completo. Si no se vale rendirse cuando no está completo, mucho menos cuando está completo. Entonces, tenemos que recuperar energía, recapitular hacia dónde voy, reconocer las virtudes, reconocer la virtud en el otro. Revitalizar mi manera de pensar, recobrarme en aquello que yo me he permitido sufrir o perder o aminorar, se vale. Todo el tiempo es una oportunidad. Cada segundo yo decido hacia dónde, cómo y como voy a imprimir esta huella de autenticidad en cada uno de mis pasos para que alguien diga sí se puede, se puede hacer algo diferente y mejor, ya hablé mucho, ¿no se han cansado? ¿Alguna queja, duda, sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me sigo? Bueno. En estos momentos, para hacer ese shift, se necesitan de dos cosas. La primera ya la tienen. La primera es el amor por sí mismos. Ese amor es eterno. Tan lo es que todos los días, aún con las presas y todo lo que ustedes gusten y manden, nos levantamos y vamos. Se puede. en Costa Rica los caminos son un poco curiosos subes, bajas, das vuelta a la calle que pareciera donde solo va un auto tenemos que caber dos, no sé cómo le vamos a... y nos acomodamos tienen un poder de adaptarse increíble ese recurso interno de amor está ahí disponible para adaptarse a cualquier carácter. Porque cuando llegamos a un lugar, hoy más que nunca encontramos diferentes estados de ánimo. Y algunas veces decimos, buenas, y el otro dice, pues ni tan buenas, perdón. Entonces, tiene que ser tal, tan buenas para mí. Tanto, que yo invite al otro que lo haga hacia sí mismo, porque de otra manera no va a poder ser. El amor propio por algo se llama así, es propio, nadie me lo va a arrebatar. Es mío, es natural. Por eso me tomo un buen cafecito, me chineo, ¿m? por eso me doy mis espacios para leer algo que me va a enriquecer. Por eso lo que veo y en lo que veo, doy y recibo algo en beneficio. Yo veo virtud porque soy virtud. Si veo debilidad, acuérdense, el ego va a querer salir de la puerta. Otra vez a defenderme. Porque lo hemos hecho muy naturalmente. Y ya me, ya me sé ese camino, ya me sé ese. Es, ya, ya, es tan fácil. Pero nos hace perder tiempo. Nos hizo quizá perder gente. Entonces, tenemos que, para que uno cambie, hay que sustituir. Tengo que cambiar la manera en la que pienso porque eso me va a llevar a lo que siento y entonces después se va a expresar. Entonces, tengo que pensar. También de mí por el amor propio, es la primera cosa. Y la segunda es el amor de Dios. Otro amor que nadie nos va a poder arrebatar. Y si yo uno esas dos fuerzas, no van a poder encontrar un obstáculo en su camino y no solo van a aprender a recuperarse natural y rápidamente de algo o alguien que quiera afectarnos porque para eso están las pruebas externas imagínense a estos superhéroes con un ratón no, pues eso no es prueba por eso ponen unas cosas gigantes y naves, y bueno, porque, porque ellos tienen que mostrar su fuerza. Entonces las cosas que hoy están viniendo son gigantes, son montañas, son... Pero yo estoy más, más fuerte que todo eso. Yo estoy preparado. Solamente es creer sentirlo y mostrarlo. Por eso es un arte. Porque todos los días va a venir algo o alguien que me diga, a ver, si sí es cierto. Pero con todo ese amor propio, con toda esa virtud, con todo ese poder, voy a mostrar que yo soy un alma que se recupera cada día.